Gracias, mi nombre es Martín Correa, soy psicólogo, este proyecto se enmarca en lo que fue una iniciativa del Ministerio de Salud y la Administración de Servicios de Salud del Estado en relación a tomar medidas en favor de la población uruguaya y esta situación de crisis de pandemia. Esta iniciativa parte de nuestra primera dama eh, Lorena Ponce de León, eh, de nuestra vicepresidente eh, Beatriz Archimón y eh, Nuclea, 150 colegas que eh, ofician eh, de, de receptores un poco de, de, esta, de, de toda esta situación que genera la, la, el aislamiento, la situación de, de miedo a la enfermedad eh, hay estudios realizados que uh, aumentan lo que es el riesgo a padecer eh, afecciones emocionales eh, como puede ser cuadros depresivos, eh, eh, cuadros distímicos. Y bueno, eh, el 081920 eh, surge en abril, el 14 de abril, y como les decía está formado por 150 eh, voluntarios eh, que están divididos en subgrupos, cada subgrupo eh, con un supervisor. Tengo la suerte de, de que me han pedido ser supervisor de, de, estos, de uno de estos subgrupos, así que, que bueno venimos trabajando con ellos desde que inició el proyecto. Eh, a partir de los fondos concursables eh, se entiende que eh, es necesario, en cierta man manera, formarnos específicamente en lo que es la atención de emergencia, la, la atención en en una línea telefónica que es muy diferente a lo que muchos de nosotros podemos estar acostumbrados como profesionales de la salud. Hay otras formas de, de acercarse, otras formas de, de contactar y de crear ese vínculo con, con la persona que llama. Y eh, a su vez también eh, se buscó incentivar al, al equipo de, de voluntarios a, a, a, bueno, a sentir que también lo que es el, el proyecto macro del servicio de la línea eh, le, le quería devolver a tantas eh, personas que, que dieron de su tiempo y de su ser profesional también, de su ejercicio profesional al a a, a objetivo general ¿no? de, de ayudar. Eh, ahora escuchando otras presentaciones de, de, de, también de, de otros ponentes, eh, alguien decía el, esa esa gratificación de ayudar a otra persona, a otra persona que lo necesita, y muchas veces darle lo, lo más importante que es esperanzas, ¿no? Eh, esperanza que es un, una transición, es un momento que hay que, hay que transitarlo. Y bueno, eh, el fondo, se, se, con el fondo de la embajada se hizo la primera formación. Esto generó un, un efecto dominó y el equipo de coordinación nacional de, de, de ACE, entendió que era buena cosa esto promover eh, formaciones, intercambios, eh, intercambios eh, virtuales, otra de las presentaciones eh, en esta en estas adaptaciones que estamos haciendo todos de, de nuestros diferentes campos y ópticas. Eh, bueno, eh, creo que, que fue la, la embajada un poco el, el, la, la que dio este puntapié de, de poder generar nuevas, nuevas instancias de intercambio. Lo que se vivió de, a la interna de lo que fue el equipo de trabajo fue bueno esto mismo que les decía, ¿no? el reconocimiento de la institución, del ministerio, también la, el, el, el sabernos eh, apoyados y acompañados por la embajada de Estados Unidos a través de la Fundación Alumni, eh, también fue de, de, de gran valor para, para el grupo. Sentir que fue un proyecto que, que despertó el interés de la, de la asociación. Y, y bueno, también esto eh, hizo que el servicio se fuera mejorando, eh, que fuera profesionalizándose y siendo cada vez más específico. Si bien trabaja en apoyo con otras líneas de ayuda, como es el 0800 4141 para situaciones de, de violencia basada en género, o el 0800 0767 para, para personas que se encuentran en riesgo de, de en riesgo suicida o el asterisco 1020 para personas que tienen un uso problemático de sustancias. Eh, todos estos servicios eh, eh, es, tienen un, un, un mismo norte que es aportar y ayudar a la, a la sociedad uruguaya. Eh, y me resta más que agradecerles, agradecerles eh, por el compromiso que, que la embajada tiene a nivel social, eh, la, la gran trayectoria que, que tenemos como Estado. Eh, y, y como Estado cooperante también con el, el gobierno estadounidense y bueno, muchas gracias.